Hola, amigas y amigos del rincongrafico.com y bienvenidos a este nuevo video tutorial. Para el día de hoy les explicaré cómo hacer una mezcla de audio básica utilizando Adobe Audition. Lo único que ustedes tienen que tener listos son las pistas de audio de cada instrumento listas es decir, eh, la batería, el bajo, las guitarras eléctricas y las voces por separado en, en formato mp3 o, o wap sin ningún problema y lo único que hacemos es guardarlas en nuestro disco duro de nuestra computadora y cuando tengamos abierto Adobe Audition lo único que tenemos que hacer es Simplemente pulsar este botón de multipista que es en donde vamos a hacer eh, nuestra mezcla de audio. La velocidad de muestreo la pueden dejar en 48.000, profundidad de bits 32 flotante y original en estéreo. Y la ubicación del archivo de, de, de audition ya, ya depende donde ustedes la quieran guardar. Simplemente le decimos aceptar y aquí tenemos nuestra sesión multipista lo único que yo voy a hacer es decirle archivo importar importar archivo control y manzanita y no importa si es mac o windows y voy a importar estos tracks de esta famosa banda de rock de esta famosa canción de esa banda y ahí están ahí, tengo cada uno de los instrumentos por separado entonces lo único que yo voy a hacer es coger cada una de estas pistas y arrastrarlas a cada una de, de, de estos slots de pistas vacíos entonces voy a empezar por la batería automáticamente Audition empieza a generar eh, archivos archivos.wap y me muestra esa advertencia que la velocidad de muestreo del archivo insertado no coincide con la velocidad de muestreo de la sesión entonces lo que vamos a hacer es decirle aceptar para que automáticamente Audition nos cree una copia de dicho archivo adaptándose a la calidad del muestreo de nuestra sesión multipista lo voy a decir aceptar y no volver a mostrar y ahí automáticamente ya lo generó ahí lo está generando vamos a hacer lo mismo con cada una de las pistas ahí tenemos el bajo y ahí está Si yo quiero escuchar cada una de las pistas por separado, lo que hago es activar el silencio o el mute, o el mute como decimos en español, y ir probando cada una. Entonces en este caso la primera que tenemos es la pista de la batería. aquí tenemos la pista de las guitarras, una pista de, las, de, de una de las guitarras de las guitarras el bajo y la guitarra rítmica voy a desactivarle el, el, el silencio o el mute a todas y ahí está el resultado la única pista que hace falta pues es lógicamente el audio dado el caso que las pistas no coincidan ustedes las pueden ir corriendo de esta forma para que se sincronicen los audios en este caso no hay problema porque pues todas las pistas ya vienen sincronizadas sin ningún problema después de haber hecho la mezcla Ustedes simplemente pueden aumentar o disminuir el volumen de cada una de las, de las pistas desde acá. Ahí está. Para finalmente guardar, guardar este, este archivo finalizado simplemente le digo desde, desde Audition, primero le digo guardar, guardar el proyecto y luego le voy a decir exportar y le voy a decir mezcla multipista y le voy a decir sesión completa aquí voy a elegir en qué formato lo quiero, en este caso lo voy a, lo voy a hacer en, en WAP sin ningún problema ahí está la calidad igual del origen igual si ustedes quieren lo pueden mandar en otros formatos en AIF en FLAC, ya depende de lo que quieran, en este caso lo voy a mandar en WAP y le voy a decir aceptar y automáticamente él nos debió haber eh, nos debió haber guardado estos mis documentos aquí está el resultado Bueno amigas y amigos del rincongrafico.com, espero que este video tutorial les sea de su ayuda y sea útil en su vida diaria como diseñadores gráficos. Por favor comenten, pregunten, compartan. Un abrazo y hasta la próxima. Chao.